Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar en el programa Word. Van a elegir un cuento que sea de su agrado y los van a copiar en la computadora en el programa Word. Una vez que lo terminaron de copiar, van a buscar todos los sustantivos y los van a colocar de color rojo. También pueden utilizar negrita si quieren resaltarlo un poquito más. Además van a agregar imágenes para ilustrar su cuento. En este caso yo tengo copiado el cuento El gato con botas. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el texto que copié y vamos con estas herramientas a cambiarle la letra, el color y el tamaño a uno que sea de nuestro agrado. En este caso yo esa letra Como me queda muy grande Vamos a ponerlo en un tamaño más pequeño Y le voy a cambiar el color a Un celestito clarito Con el título voy a hacer lo mismo Pero diferenciado del texto Elijo una letra me guste, Por ejemplo esa, como es el título, lo voy a ubicar más grande, con la alineación lo voy a ubicar en el medio de la hoja y con la herramienta de color voy a elegir un color para mi título. Vale. Bien, ya tengo la letra, el color y el tamaño que me gusta para mi pero pueden ver que hay palabras que están subrayadas en rojo y otras que están en azul. Las que están en rojo es porque tiene un error de ortografía. Eso significa que están mal escritas. Algunas puede ser que no las conozca como por ejemplo Carabas, que es un nombre. Entonces ahí le pongo omitir porque está bien escrito. Esta, por ejemplo, haciendo clic con el botón derecho, me aparece este cuadro donde me sugiere el cambio que tengo que hacer, en este caso, a se escribe con B -lar. lo selecciono y me lo corrige. Acercándose, clic derecho, se escribe con C, selecciono la opción y ahí me lo corrigió, y joven, se escribe con B corta. En este caso, que es azul, lo que me está indicando es que no debo dejar un espacio antes de la coma y respondió que va con mayúscula, en lo que me está corrigiendo. Veo si es realmente así o no. Si no es así, simplemente tengo que elegir omitir. Y ahí me reconoce que estaba bien escrito. Una vez terminado, vamos a buscar los sustantivos y cambiarlos a color rojo. Por ejemplo, molino, lo selecciono y cuando lo selecciono me aparece esta barra con las opciones que puedo hacer con ese texto que seleccioné. Voy a ir a la de color de fuente y voy a seleccionar el color rojo. Si quiero que resalte un poquitito más, elijo negrita para que se vea un poco más en mi texto. Selecciono otro sustantivo. Selecciono el color rojo y selecciono negrita. Un gato. Selecciono el color rojo y selecciono negrita. Y así con todos los sustantivos de su cuento. En los cuentos van a encontrar que se utilizan muchos signos. Por ejemplo, los guiones los signos de preguntas, los signos de admiración. Ahora les voy a mostrar un video cómo encontrar estos signos en el teclado. También son muy importantes utilizar los acentos. Para hacer los signos de preguntas, los signos de admiración, tenemos que prestar atención ¿En qué lugar de la tecla se encuentra el signo que quiero hacer? Si está en la parte de abajo, simplemente presiono. Ahora, si el signo que quiero realizar está en la parte de arriba, tengo que presionar la tecla Shift y luego la tecla del signo que quiero realizar. En ese caso, el signo de abrir la pregunta. Para cerrar el signo de la pregunta, me fijo, se encuentra en la parte de arriba de la tecla, entonces presiono la tecla Shift y sin soltar presiono la tecla del signo. Y ahí estaría realizado. Otros símbolos que van a usar mucho en los cuentos son los guiones. Para eso tenemos esta tecla. Y también vamos a recordar, si bien ya lo aprendimos, años anteriores en la tecla, la tecla del acento. Para los acentos tenemos que fijarnos si en nuestra computadora está en la tecla de al lado de la Ñ o en la tecla de al lado de la P. En mi caso está en la tecla al lado de la Ñ. Yo presiono y pueden ver en la pantalla que no aparece nada, pero presiono la vocal y me aparece la vocal con acento, probamos de nuevo, si yo presiono dos veces me va a aparecer así y eso no es lo que queremos, entonces presiono, una vez el acento no aparece nada pero cuando presiono la vocal me aparece la vocal con acento, resumiendo recuerden, si quieren hacer los símbolos que están en la parte de arriba del, de la tecla siempre se utiliza la tecla shift en conjunto shift y el signo que quiero realizar. Por último y para ya ir terminando, nos falta agregar las imágenes para ilustrar el cuento. Vamos a ir a la pestaña insertar, imágenes en línea o imágenes prediseñadas y escribimos los que queremos buscar. Escribo el gato con botas porque es mi cuento. Buscar presionando la tecla Enter. Y ahí me va a mostrar diferentes imágenes del gato con botas. Voy a elegir dos para ilustrar mi cuento. Ustedes pueden elegir la tecla que quieran. Insertar. Y ahí me agrega las dos imágenes. Como pueden ver, el texto me lo separó y agregó las imágenes en el medio. Para cambiar ese ajuste, con los cuadraditos de control, modifico el tamaño. Con este cuadro que aparece aquí, que es de opciones de diseño, hago un clic y puedo decirle cómo quiero que se ubique el texto. En este caso voy a elegir estrecho. Entonces van a ver que yo muevo mi imagen por el texto y el texto se va ubicando alrededor de ella. Lo mismo voy a hacer con la imagen siguiente. Vamos a achicarla. Voy a las opciones de diseño y elijo estrecho. Fíjense que hay diferentes opciones delante del texto, detrás del texto. Por ejemplo esta la puedo ubicar detrás del texto y así quedaría importante es que el texto se pueda leer, si ven que el texto no se lee, no lo puedo ubicar así como esta imagen, y bien, ahí ya tendrían su cuento terminado. Por último, y no menos importante, tenemos que guardar nuestro cuento, vamos a archivo, guardar como, elijo en qué carpeta, pongo a examinar, voy a elegir documento para guardarlo en la carpeta de documentos. Y el nombre del trabajo, guardar y ahí ya tengo mi documento guardado. Siempre recuerden para verificar en la barra de título en la parte superior tiene que aparecer el nombre que ustedes escribieron.